Lo siguiente, hermano, no podemos usar palabras, ¿verdad?, porque no sabemos que, que, repito, no sabemos si hay algún infiltrado del PAC o algo por el estilo, entonces, entonces, sí, suena raro, pero ese es el momento que estamos viviendo, hermano, ese es el momento que estamos viviendo, fíjense que en el día de las elecciones, en el centro evangelístico, habían cuatro o cinco partidos, este, en el sexo evangelístico pero resulta que una persona del impacto pasó y tomó una foto única y exclusivamente a las banderas de restauración nacional y le hicieron una demanda al pastor y a no sé si a Fabrizio o al partido pero lo hicieron con alevosía y premeditación para hacer daño. entonces vamos a ser claros entonces, no, vamos, en esta etapa en este momento pastores ustedes son supra inteligentes y se les va a comprender bien el día entonces vamos a evitar la palabra Dios que raro verdad, que raro a dónde nos han llevado este país bueno vamos a evitar la palabra Dios en esta parte, en la siguiente si sí podemos orar y clamar tranquilamente ¿me estoy explicando? ok, no soy invalid, ¿verdad? okay. Queda completamente prohibido toda grabación, por favor no usen sus celulares, no pueden usarlos, por favor está prohibido que usted use su celular para grabar audio, video, tomar fotos, en este momento no lo haga, por favor, estamos tratando de tener una reunión limpia, con objetivos claros, pero limpia para que nadie tenga que decir Nada, ¿ok? ¿Me estoy explicando? Ok, bien.